En esta primera unidad, se distingue a la tutoría como uno de los elementos fundamentales en el proceso educativo, señalando las características, competencias y funciones que necesita desarrollar el tutor, así como los retos que debe enfrentar. En este contexto, se considera a la tutoría como aquel proceso de guía y acompañamiento a la formación de los estudiantes, mediante la atención personalizada, de ahí la importancia de su comprensión. Esta unidad permite que, como tutor en formación, comprenda las competencias que debe desarrollar, identifique las condiciones que se requieren para una tutoría apropiada y, a su vez, interiorice las funciones que tendrá que desempeñar desde las perspectivas técnica, académica, orientadora y social. El estudio de los diferentes contenidos expuestos a través de los recursos interactivos y el material bibliográfico le permitirá autoevaluar su aprendizaje mediante diferentes actividades dinámicas. Una vez que concluya la unidad, será capaz de reconocer el papel del tutor, sus roles y funciones. Para comprobarlo, debe desarrollar un cuestionario que le permitirá obtener la insignia Tutor Inicial.